¿Cómo están? Pues aquí, saludándolos. Llegamos ya a Mumbai. Bueno, venimos a tener este restaurante hindú. Todo es vegetariano. y Está bastante rico y barato, la verdad. Estamos aquí con Bishan, mi amigo Pascal. Y venimos a comer algo que le llaman pan. Ese pan se supone que es poner un poquito de esas hojas. What do they normally put there? What is that? Ah, uh, this is one is uh, liquid calcium carbonate and the other one is like look like cinnamon. We okay. have one tree. Okay. Yeah. Le ponen un poco de Some, cinnamon. Uh, mouth freshener. Mouth freshener. Algo de refrescante uh, para cardamom. la boca. Cardamom. I don't know. Some spices. Yeah, Indian spice. Ah, cardamom. Okay. Es como hay una mezcla Then, de. Yeah, uh, sugar syrup. Uh, sugar syrup. Yeah. Okay. Y ven eso, a veces en algunos lugares, por ejemplo, paraná si sí los vimos, y le ponían tabaco. Entonces mucha gente lo lo mezcla con tabaco y en lugar de fumarlo, como que lo mastican. Condimentos. Is, uh, liquid uh, uh, rose petals. Rose oh. petals with sugar. Pétalos de rosa con azúcar. Rose petals with sugar, huh? Yeah. Coconut. Uh, coconut. This is cocoa. Papaya. Okay. Red one is papaya. Papaya. Cherry. Cherry. Normal. Okay. una cerecita. Ah, sorry. Fennel seed. Fennel. Okay, fennel. Super nice, huh? vean todo lo que le ponen ¿qué es eso? Honey, yeah honey, okay, pineapple honey, es un oh. pineapple essence honey, okay, so es miel como de con sabor a Ananas. piña, ajá, uh -huh. y ahora lo que hace le da un pequeño doblez, ¿sabes? You, you have, have it, I make a video of it, no. <laughs> okay, so y esto a probar. So, I just put every whole thing. Yeah, whole thing inside. Bueno, Y yeah, eh? You can, uh, this one can. es <laughs> I can, I can Muy refrescante Es Es muy Es bueno. muy muy muy Yes, a question. How much is that? It's uh, 15 rupees. One 15 rupees. Ah, okay, it's 1.5 RMB. Uno por 15 rupees. Well, bueno. now they make different flavors, you know, chocolate and all this. Ah, okay. The main flavor, like now, is a uh, fusion, right? Everything is train changing, then uh, they go for train. Chocolate pan, masala pan. Yeah. So we had the masala? We had masala. Okay. Only masala. Okay. Only masala. The traditional one. How? Yeah, yeah. Oh. Yeah, chocolate. Okay. Thank you. Just yes, like this? Wow, very nice this one. Huh? You want to eat? The whole thing I don't you swallow. Mean, no. Yeah, eat. Your the whole, I have. whole can whole candle. I, I keep it later or what? why I keep it? Fast? Yeah, yeah, keep it later. What I go, huh? Kata, Oh. Kata. oh okay. I can't uh, do it. I Vetigan a put in silver foil. Ah, oh, okay. Ah, no? okay, okay. <coughs> Bueno, me dieron aquí un mazala, chocolate. Yeah, we can break. Chocolate. No, it's okay. You can break it. Porque como pregunté que ¿qué era, me dijeron que también es de chocolate, mm -hmm. entonces me lo pusieron ah. para llevar. <laughs> Thank you. Adiós. <risa> bueno, ese tipo de pan, lo vi en todos lados ahí en el norte, en la gente se lo masticaba. Al parecer, mis otros amigos decían que lo mezclaban con otro tipo de hierbas, pero... Y sobre todo porque saben los ritos ahí de la, en el río Ganges y bueno, tienen creencias pues muy fuertes, entonces... A ver, de, depende, digo hay de todo tipo de pan lo que le ponen adentro, pero también hay vegetarianos como esto. entonces Bueno, vamos a tomar nuestra moto, y yo voy de ese lado. Bueno, aquí venimos en... ¿Cómo se llama esto? What's the name of this? Where we are now? Uh, Colapura. Here, just riding around Colapura Thank mm -hmm. you. avión desde Varanasi aquí a Mumbai. Y bueno, ya me está creciendo un poco esto. Y bueno, tomamos el, el avión y fueron como unas tres horas más o menos. Y ahorita estamos aquí en la estación de trenes. Es la estación más antigua de aquí, en Mumbai. Y bueno, tiene el nombre de Viti, victorias términos. Y está... Bastante interesante porque la ciudad como tal se ve como mucho más desarrollada eh, que por ejemplo en el norte de, de la India. Es como la capital económica digamos de, de aquí de China, digo perdón de aquí de, de la India. Entonces es hasta cierto punto comparable en cuanto al desarrollo económico. Y sí se nota porque hay bastantes eh, pues ya como que coches de marcas BMW, Mercedes y tal y se ve un poco la bueno la trascendencia que tuvo aquí los ingleses esos autobuses que se había de fondo es el autobús british que se hubieron aquí hace muchos años pero eh, pues son como que los viejos de hecho hace rato, vean ahí viene otro hace rato vimos un autobús como que de doble piso y bueno se ve la influencia que tuvo aquí el imperio británico. Bueno, estamos en el aeropuerto de Chennai y como tenemos un stopover de 5 horas, decidimos salir a la ciudad porque horas tenemos que regresar a la zona de vuelos internacionales y aquí tomamos un uber que son solamente 5 minutos fuera del aeropuerto, eh, que es como el pequeño city center de aquí de Chennai, y vamos caminando y nos encontramos este como tipo salón, nos asomamos y resulta ser una boda, entonces nos invitaron a comer Ahí están todos los invitados, están como en hileras y les dan tipo priyani que es como arroz con un poco de aderezos normal, como tipo dal, dal curry y agua, ¿no? Bueno Y cuando estábamos a la entrada del tipo salón este las personas como que quedaron así de ah, sí está ya nos invitaron a pasar, entonces vamos, ahí están llegando más invitados ratito eh, A ver si comemos una fruta o algo, eh, que resultaron, pero bueno, tampoco vamos a comer como que todo, ¿no? Eh, bueno, tenemos el vuelo para... al ratito vamos a llegar a Colombo, a Sri Lanka. Hace mucho calor aquí. ¡Vamos!